Todo conectado qué tal el día de hoy quiero hablarles de un libro este es amores y amantes yo voy a estar en la feria de guadalajara voy a estarlo presentando yo voy a ser el presentador y es de la autora jacinta ceballos es la fin de guadalajara del 2021 y, eh, es el lunes yo voy a estar el lunes 29 de noviembre a las 12 de la a las 12 del mediodía en el salón f del área internacional, igual si tienen tiempo y van a andar ahí por la fil, pues nos vemos, nos vemos el, el 29. Les voy platicando un poco de este libro, es una escritora michoacana, tiene otros varios libros. Y bueno, en esta ocasión, este libro es bueno, sobre todo si te gusta la poesía y sobre todo si te gusta la poesía un poco erótica y con tintes eróticos, este libro, de verdad, sí, o sea, vas a encontrar bellos poemas. Además, también. Eh, está en tres idiomas, español, inglés y francés. Entonces, bueno, si te gusta estudiar idiomas, inglés o francés, pues siempre es bueno, siempre es bueno tener estas ediciones donde están, están los tres idiomas porque pues puedes leerlos y luego puedes ver la traducción y sirven, sirven muy bien para estudiar. Quiero leerles algunos poemas. Yo estuve checando varios poemas de este libro y bueno, hay dos en especial que les quiero compartir. Uno de ellos se llama Una mirada. Dulces miradas apasionadas, empezamos un juego con miedo. El tiempo, solo el amor, solo pasión, solo tú y yo. Miradas ardientes encontrándose en el infinito. Una necesidad desenfrenada de amarnos. En el silencio de los amantes, miradas cálidas de entrega mutua, sin límite conquistándonos, solo esperando nuestro dulce encuentro. Miradas llenas de misterio, donde se esconde tanta complicidad Y se dicen cuánto no necesitamos Miradas en donde solo se dice una cosa El deseo de estar juntos Bien, otro poema que quiero compartir con ustedes Es este, el canto del amor Cuando el amor canta en la mañana Respira con la noche En los poros se aniquila el tiempo Se sueña un poco de magia Llena de mieles donde lloran las sílabas, convirtiéndose en aullido de dolor, y las venas transportan los recuerdos de fantasmas que vuelan en el aire, tiñendo las nubes para morder el secreto de la noche, que deja nuestro olor, perdido en el misterioso silencio, el día se levanta con un canto de amor. Bien, si se fijan son poemas sencillos, no son poemas complejos, no requieren una atención total, simplemente se disfrutan y tienen musicalidad dentro de ellos. Entonces, bueno, eso es lo que... pues es la belleza de estas palabras. Y les vuelvo a decir que vamos a estar en la fil, vamos a estar presentando este libro, Amores y Amantes, con la escritora Jacinta Ceballos, ella es la autora. Eh, les vuelvo a repetir la fecha, lunes 29 de noviembre. 12 en el Salón F de verdad que me va a dar mucho gusto irnos ahí conociendo ya creo que después de tanta pandemia y de tanto COVID vernos presencialmente bueno, al menos para mí es emocionante ¿saben? además es una gran feria también estoy contento y bueno, y, um, estamos en contacto bye. es aquí, bye